de todo el mundo os está hablando luis de Prisline en directo desde madrid hoy no es la hora habitual luego dentro de unas 7 8 horas os haré la consultoría pero es que estoy repasando el vídeo que hicimos ayer en directo en youtube con el abogado especialista en extranjería y eh, quiero resolveros como es también mi compromiso las dudas pendientes que quedaron en el chat vale entonces os hago este directo para para responder a las preguntas que hicisteis en el chat y no nos dio, no nos dio tiempo a en directo a responderlas pues lo, lo he estado repasando ahora todo el chat he visto todo lo que quedó pendiente y os las respondo vale las que no respondo es que están ya son preguntas que están ya respondidas en los vídeos anteriores de del canal de YouTube de Prisline vale Prisline saludos saludos a todos los que lo veis luego y por supuesto a los que veo que ahora mismo os estáis conectando en el chat vale ya os digo no es la hora habitual pero es que estoy repasando el vídeo de ayer y no quiero que quede nadie sin responder ¿eh? paso a responderlas vale luego en un par de horas hacemos la consultoría no en un par no en unas siete u ocho como estáis en todo el mundo ya no os digo horas exactas porque es que no pero bueno vosotros sois listos a ver quiero responder a josué álvarez que preguntó ayer en el vídeo de youtube en directo y se quedó sin responder en el chat dice habla por la visa de estudios que si quiere trabajar nos preguntaba josué álvarez que como lo hace como pues fácil tú te vienes con la visa de estudios ¿Eh? Te la puedes sacar en el consulado o puede venir aquí como turista y sacártela aquí. Total, que ya tienes tu visa de estudio, estás en España, quieres trabajar tus 20 horas semanales, te vas a la oficina de inmigración y lo dices. Mire, yo soy Joshua Álvarez, estoy aquí como estudiante, pero quiero también compaginarlo con un trabajo. Y te dan un, una, un papelito, una cartita y ya con eso te pueden contratar en cualquier sitio. Yo ¿vale? soy Duda Resuelta. Son cuatro o cinco, ¿eh? son rápidas. Otra pregunta porque es que además es para los interesados y para todos los que lo veis porque estos son dudas muy comunes nos pregunta victoria alonso y nos pregunta también fátima villegas están preguntando mucho pues, que si son hijas o nietos de españoles que cómo tienen que hacer victoria alonso fátima villegas y para todo el que esté en su lugar pues mira si sois hijas nietas de españoles hay una ley de descendientes que todavía está sin aprobar que la tienen que aprobar vale pues vamos a esperar a que la aprueben pero os doy un camino rápido cualquiera que sea hija o nieto de español victoria alonso fátima villegas o cualquiera con que venga un año a españa y esté legalmente un año puede pedir la nacionalidad ya está y no hay ni que esperar la ley de nietos esta famosa que se llama la ley de descendientes cualquiera que sea nieto o hijo de español de origen se viene a España, se está un añito y ya puede tramitar la nacionalidad rápidamente. Yo creo que es el camino más. Es mi opinión, yo siempre doy mi opinión, cada uno que haga lo que quiera, pero yo es lo que haría. Pero pues si me tengo que esperar a que apruebe la ley de nietos, que la dejen de aprobar, a buscar el no sé qué de la parroquia, pues oye, casi me vengo a España, me estoy un año y ya me pido la nacionalidad. Rocío Escobedo rocío escobedo nos preguntó ayer en el chat en directo de youtube por cierto el que no lo viera muy interesante con el abogado el señor letrao ahora igual os pongo a dar una foto aquí en instagram escucha que, que lo tiene ahí en el, en el canal aquí en, en la descripción del canal aquí en instagram hay un enlace y ahí pasáis a youtube bueno rocío escobedo dice regularizar papeles más de tres meses si encuentra trabajo me temo Rocío, cuidado con la trampa del turista. Ahí te tienes que ver la trampa del que viene como turista a España. Lo normal sería que yo vengo como turista a España, yo encuentro un trabajo, encuentro a alguien que me quiere contratar, por pues lo normal, lo normal, pero no es lo que hay ahora, sería poder cambiar tu situación. Pero qué pasa? Veros el vídeo de la trampa de entrar como turista a España que está en YouTube, que os lo hice hace un tiempecillo, vamos, no mucho, que si tú encuentras un trabajo y estás en España, no te pueden contratar directamente, te toca volverte a tu país, ir al consulado a tu país, hacer el trámite en ese consulado y volverte para España ya, digamos, para trabajar. Parece que les gusta que gastemos avión, no sé. Luego hay que ser ecológico, pues billete para ida o billete para volver, para volver a venir, para volver ahí, no sé. Luego cambio climático, no lo sé, cosas que yo no entiendo. Para ir al consulado, que luego el consulado lo manda a España, bueno pero es la ley y hay que cumplirla entonces soluciones rocío Escobedo. Eh, o lo haces antes de venir o hay otra forma veros el vídeo también de las seis formas de venir como turista y quedarte a trabajar que hay seis excepciones a esto están también en el vídeo de youtube las seis formas vale que entras como turista y te puedes quedar a trabajar pero son seis excepciones vale una rápida os la cuento un novio una novia española o europeo no vio casarse, Esa es una excepción. Otra es la de la tarjeta roja, otra es la de los tres años. Claro, si te me pasas tres años en España, y sí que luego puedes pedir el arraigo y ahí sí te puedes quedar y a trabajar. Pero te tengo que pasar tres años, ¿vale? Rocío Escobedo, todo eso está en los vídeos. Venga, que no os quiero enrollar mucho, luego haremos la consultoría. Saludos, ¿eh? saludos a todos los que estáis ahora mismo ahí. Y los que lo veis luego. Son dudas del vídeo muy interesante ayer que quedaron sin responder en el chat. Mi compromiso es que cualquier pregunta del chat que no quede respondida en el directo, yo al día siguiente os hago un directo en Instagram y la respondo. Cualquier duda que no esté ya resuelta en otros vídeos. Claro, dudas nuevas, porque si no, un bucle. Rafael Paredes, me lo preguntaste varias veces, te respondí. Rafael Paredes, administrador de Telegram. Enhorabuena por vuestra labor junto a David y, y los otros administradores a ver a esta es una de las excepciones rocío tú vienes a españa como turista estoy respondiendo a rafael e incluso a rocío vienes como turista y encuentras una empresa que te quiera contratar ojo como personal me personal altamente cualificado ahí no hay que irse ahí esa empresa en españa estando en españa rafael Todo esto se hace estando en españa has venido como turista por ejemplo o has venido como hayas venido y estás en españa una empresa os quiere contratar a cualquiera de vosotros como personalmente como personal altamente cualificado ahora vemos que es eso de personal altamente cualificado entonces si eh, esa empresa se va a inmigración lo dice mire quiero contratar a este señor a rafael paredes o al que sea como personalmente altamente cualificado y en 20 días le tienen que responder sí si, sí si, o sí si no y si es que sí te puedes quedar aunque hayas entrado como turista vayas entrado como hayas entrado vale siempre claro que no estuvieras como irregular ¿eh? ahí no vale haber eh, haber entrado como turista haber pasado el plazo de los 90 días quedarte irregular ahí no valdría pero siempre si lo haces estando regular insisto como turista vale Te, eso escucha rafael se hace desde españa que lo preguntabas mucho desde españa os voy a dar yo no me caso con ningún abogado ¿eh? ni siquiera don alberto que le traje ayer al canal ni con ningún otro pero pero os doy información mi labor es daros información yo os la doy de motu propio sin ganar nada por ello y encantado rafael paredes y todo el que quiera lo de la visa de los 20 días por personal altamente cualificado la mejor abogada que yo conozco de toda españa especializada solo en lo de los 20 días os digo el nombre está en barcelona pero yo creo que trabaja con toda españa se llama adriana barba ella ni siquiera sabe que la estoy mencionando. O sea, lo hago sin ningún tipo de interés. Pero es una abogada ya no especialista en, en inmigración. Adriana Barba es especialista en conseguir visas de trabajo con lo del personal altamente cualificado. Que, insisto, os responden en 20 días, aunque hayas entrado como turista. ¿Vale? Adriana Barba se llama. Ojo, lo hago sin ningún interés comercial. Sé que es muy buena en este tema. Solo se dedica a eso yo os aconsejo siempre buscar si necesitáis un abogado alguien especialista en, en concreto pues rafael paredes de todas formas haremos un vídeo especializado también para este tema de la visa de los 20 días vale que te conceden en 20 días personalmente altamente cualificado solía ser eh, personal directivo podía ser incluso futbolistas pero la ley del 2015 de emprendedores lo re relajó las circunstancias incluye también a cuando te contrata una startup tecnológica y dice que te necesita a ti rafael paredes o a cualquiera otro de vosotros por vuestro conocimiento ahí también te, te puede incluir en personalmente altamente cualificado te quiero decir no es necesario que seas un futbolista o no es necesario que seas un gran directivo de no sé qué vale la clave está ahí que una startup tecnológica diga yo quiero a rafael paredes o yo quiero a este otro señor o a esta otra señorita Vale, creo que queda claro, es un, un simple pincel para que veáis que os vamos respondiendo, que nos importa mucho vuestra opinión, que es lo más importante. vale Haremos un vídeo de esto, Rafael. vale Y si no tenéis Adriana Barba, no tengo nada que ver con ella, pero es una abogada especialista solo en lo de los 20 días. La visa por, por personal altamente cualificado. Y también lo preguntaba esto Liliana Chirinos. Pues todo lo que acabo de decir, Liliana, era para Rafael Paredes y para Liliana Chirinos, vale que lo preguntasteis. Y ya la última. Nos dice María Celaya. Si alguno digo mal el nombre, que me perdone, porfi, que es que lo apunto aquí, veo el vídeo, veo el chat y lo voy apuntando. María Celaya, y luego no me entiendo casi mi letra. Dice que si está dos años trabajando, dice María Celaya, que si se puede que, que, que se puede quedar, ya, que si se puede regularizar, que ha venido, supongo que has venido como turista, que has puesto a trabajar, han pasado dos años, pues todavía te queda un año, María te queda un añito más tienes que estar tres años trabajando vale para poder luego pedir bueno trabajando sin trabajar pero tres años físicamente en españa para luego pedir eh, el permiso de trabajo y residencia que se dice por arraigo tres años nos cuentas que llevas dos años trabajando pues te queda uno más la excepción a eso pues veros el vídeo de las seis excepciones Que una sería un novio una novia española Europeo, otra sería lo que dice Rafael del personalmente alta, cualific altamente cualificado, aunque en tu caso no, porque si estás irregular, eso tenías que haberlo pedido en los primeros 90 días, que te vale la visa de turista. Ahí puedes pedir el personalmente alta cualificado. Si te pasan los 90 días, pues entras en el desierto de los tres años llevas dos te queda uno Prislines, esto era lo que os quería decir un vídeo rápido gracias luis por todo yo estoy aquí en su país y todo me ha salido muy bien me alegro siguiendo tus consejos pues muy, muchas gracias jemmy muchas gracias que estás escribiéndome en el chat perdonadme que no me, me, me lea los chats porque es que prefiero centrarme en la explicación pero luego os aseguro tanto en youtube como aquí cuando termino me veo todo lo, todo lo que habéis escrito en los chats os aseguro que no cae nada en saco roto y tomo notas y luego os hago otro vídeo respondiendo vale esto eran preguntas del vídeo de ayer muy bueno ¿eh? con el letrado espero que hayan quedado claras Ah, una última cosa que tengo para deciros el que quiera repoblar prilines os estoy dando los teléfonos de todos los ayuntamientos de españa con sus direcciones correos electrónicos y hay una que en algún comentario me dice que, que no sé a qué el pueblo llamó total que le dijo el ayuntamiento dice que ellos no tenían trabajo en el ayuntamiento pero ojo no es no es que tengáis que buscar trabajo en el ayuntamiento del pueblo el ayuntamiento no os va a dar trabajo lo que tenéis que decirles al ayuntamiento al concejal al alcalde si conoce a algún vecino en su pueblo alguna persona algún vecino o alguna empresa allí en su comarca que necesite gente para trabajar que os ofrecéis para trabajar y vivir en ese pueblo pero no es que queréis trabajar en el ayuntamiento porque precisamente la respuesta que le dieron a esta PRIXLINERS es no en el ayuntamiento ahora no tenemos trabajo claro normal los ayuntamientos nos van a dar trabajo los ayuntamientos os van a poner en contacto si vosotros se lo pedís de modo tu propio y de buena forma con gente en ese pueblo que necesite contratar a alguien para trabajar para ayudarle a llevar su finca su huerto lo que sea o con empresas de esa zona que necesiten gente así es como hay que hacer la pregunta vale PRISLINES. es un detalle importante bueno que muchas gracias vale que yo estoy muy contento con todos vosotros no sé no sé ya ni qué hora es aquí 12 son las 12 horas 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yo creo que en unas 8 horas os hago la consultoría en directo vale aplazamos las preguntas para la consultoría los números eh, el que quiera los números me, eh, estoy viendo en el chat que me preguntan no los puedo dar aquí son miles de pueblos pero me ponéis ahora mismo o luego vamos cuando podáis aquí en instagram eh, un mensaje directo luis pásame los números de los ayuntamientos y yo te pongo un enlace oficial donde tienes todos los teléfonos las direcciones y correos electrónicos de todos los pueblos de españa sin necesidad de que te pidan que si el pasaporte que si no el pasaporte porque nadie tiene el monopolio para la república. pedidmelo por mensaje directo vale aquí mismo me ponéis un mensaje y yo os lo voy respondiendo a todos, ¿vale? Solo tarda máximo 24 horas. Luego, los que estáis en Skype, aprovecho, os voy a ir agendando entrevistas, ¿vale? Pero es que tengo que irlo colocando, porque máximo puedo hacer un vídeo al día en YouTube, ¿vale? Y son muchos. Pero no hay, nadie cae en saco roto. Nadie cae en saco roto. Bueno, Prilines, estoy interesado por los números. Que sí, pero no me, no me lo pongas ahora en el chat. pónmelo en un mensaje directo, ¿vale? Yo os doy los números. Os pongo el enlace oficial. Vamos, ahí tenéis, buscáis el pueblo que a cada uno os gusta. ¿Vale? Ponérmelo por mensaje. Pero no aquí en el chat. Ahora, ahora cuando se acaba el chat, me, me mandáis un mensaje. Ahora, cuando se acaba, y el que lo ve luego, pues ya directamente. Venga, Prilines, que. Que muchas gracias. Que nos vemos en un yo que sé, siete orillas o así por aquí por Instagram. Vale, muchas gracias. Chao, chao, amigos.